Gracias, Amado, y a toda la gente. Eh, en este momento quiero eh, resaltar una información de un acontecimiento, de unas declaraciones, más bien, que diera Milagros Ortibos, eh, precisamente en este mes de mayo, a mitad de mes, sí, Milagros, eh, donde ella hacía eh, referencia al hecho de que una persona, un candidato, eh, en este caso a la vicepresidencia, como doña Margarita de Fernández esté aspirando y esté en sus funciones y hemos visto que lógicamente esto ha sido aprovechado por la candidata y por la vicepresidenta de la república ciertamente como vicepresidenta ella no debería de tomar licencia pero entonces planteamos lo siguiente es vicepresidenta de la república y tiene funciones que realizar ahora bien como candidata presidencial ¿qué tanto se le podría limitar estando en esta función propiamente? Cuando doña Milagros, que hay que destacar, que cuando ella fue eh, candidata, eh, eh, ella esa de, eh, tomó licencia, no hizo esto que está haciendo la señora Margarita y creo que tiene todo el derecho a hacerlo, o sea, tiene la forma o tiene los fundamentos porque cumplió con esto que se llama o que se conoce como aprovechar eh, las condiciones o las funciones eh, que tenemos o que tienen los candidatos en tiempos de campaña. Cuando eh, Milagros Ortiz Bosch aseguraba que Margarita debería de tener licencia, inmediatamente el señor Camejo, ministro de, administ de la Administración Pública del MAP, Sale a responder a Milagros Ortibosh, hablando de los artículos, de la competencia de cada uno de ellos, pero es muy claro. Yo quiero poner este video donde vemos que sí es cierto eso que Milagros Ortibosh decía y que le decía a doña Margot, el hecho del aprovechamiento de las funciones que tiene eh, un funcionario, valga la redundancia, y que es candidato presidencial. Miren qué cosa más amena esta valla gigante en Higüey de Margarita Cedeño de Fernández. Bávaro, miren ese letrero que pusieron la semana pasada. Cuida de ti y los tuyos, de la ayuda social nos encargamos nosotros. Es descarado que la vicepresidenta, siendo jefa del gabinete social, utilice abiertamente la ayuda social como campaña publicitaria. Es una vergüenza para la República Dominicana, pero así de sucio es nuestro país. ¿Dónde están los fiscales electorales que van a perseguir este tipo de abuso electoral, utilizando los recursos que pagamos todos para ellos hacer campaña? El artículo 284 sobre delitos electorales que sanciona a los funcionarios eh, administrativos eh, o judiciales que se mezclan en actos ele electorales usando la influencia oficial para las elecciones. Es, ¿Es justo, cree usted que está correcto, que el equipo de campaña, de estrategias, de publicidad, de marketing, del partido oficialista de Gonzalo Castillo y doña Margarita Cedeño de Fernández, si podemos poner la imagen en silencio, señor eh, dirección, estén haciendo uso, va, va. en silencio, eh, estén haciendo uso o vendiendo un concepto una idea de que ellos son los que te van a resolver los problemas sociales, las ayudas sociales a través del ministerio que dirige el, el despacho de la vicepresidencia de la República de la mano de doña Margarita Cedeño de Fernández, esté haciendo en vallas estas alusiones. De la ayuda social nos encargamos nosotros. Quédate tú en casa. Doña Margarita, creo que no es correcto este accionar, accionar de su equipo de campaña. No le conviene y no vende una buena imagen de lo que es el trabajo o la labor que usted ejerce como vicepresidenta de la República y como candidata al mismo puesto que usted esté haciendo o aprovechando las atribuciones o funciones que le competen en su cargo. ¿Dónde está la Junta Central Electoral? ella ni, ni sabía de esa letrera. Bueno, porque pero ¿qué se supone que hay una claro. línea de comunicación por, entre un por, candidato por, y su equipo de campaña por, y hay normas de comportamiento. Sí, pero, sí, pero tú sabes que sí, pero es que pero déjale pasar una no, Margot no. es una mujer que ha dado muestra de mucha entereza de mucho trabajo de mucha honradez en su manera sí su Margot vida. hay que recordar y que ella día, decía mete la pata, no la podemos sacrificar por hay eso. que recordar que Margot ha dado muestra de que decía que Leonel Fernández era la mejor opción para este país antes de las primarias porque era el único calificado visiones, la luego, no tiene una sola visión, lo, luego hay, la política tiene una sola visión la política tiene visiones pero diferentes, no me, es un, dependiendo de circunstancias y momentos, pero es que eso no quiere decir que usted hoy va a pensar una cosa y mañana al otro día es otra. En Entonces, política eso es posible. Amado, pero Oye, no. En política eso es posible. Dame para que también. Para para doña Margot resulta un poco más eh, estridente las acciones que ha tenido que hacer para demostrarle al equipo de gobierno de que ella está en el gobierno y de que ella está en su partido Mira frente que... al marido que es contrario. Yo me imagino que es una una posición actualmente para ella y para todo en esa familia, sumamente difícil, pero ella ha tenido que hacer las cosas que nadie se ha imaginado que podría hacer una mujer que sabe cuáles son los límites que tiene el poder y sobre todo una junta que lamentablemente ha hecho de todo para favorecer cosas y lo que menos ha hecho es vigilar y controlar el gasto en campaña. Volvemos a hablar, Francis. Entonces ahí debemos de volver a tocar la palabra coherencia. ¿Cómo es posible, yo le pregunto a Amado y a todo el que me está viendo, que hoy yo le diga al país que Margarita Cedeño, de, eh, que Gonzalo Castillo, Helio, eh, perdón, porque es que se me, se me sube la cosa a la cabeza. <risa> tiene un de, un de no, no, no, no, no, no. ¿Cómo es posible que Margarita le diga al país antes de unas primarias del 6 de noviembre, que Leonel Fernández era el candidato más idóneo, que era la persona más calificada, salió en caravanas a dar besos, a dar mensajes y demás. Entonces luego te dice que Gonzalo Castillo es el más preparado, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Y hay que destacar y hay que decir que el comportamiento en los últimos meses, propio de todas esas situaciones que han pasado a lo interno del PLD, la salida de Leonel Fernández, el manejo que ella ha tenido no ha sido el más adecuado y la imagen, amado, y la percepción y el respeto que mucha gente le tenía a Margarita lo ha perdido. Contrario, y podríamos destacar de Leonel Fernández, que se ha manejado con todo el nivel como un caballero en torno a la figura de la señora Margarita. ¿Es su mujer? No, pero ella es su esposa y no lo ha hecho. ¿Cómo es posible que los pronunciamientos y otras cosas, me, me entraste para allá porque eso no era lo que quería vender, ese no era el mensaje, no era directamente atacar lo que ha venido eh, a lo que ha venido siendo el accionar de Margarita. Lo que sí quiero es, para que a Amado no se le dé el gusto, es resaltar esta información y que los equipos de marketing y estrategias de campaña que realizan estas, como la de esa valla, que según Amado, posiblemente Doña Margot no lo sabe, porque se supone que tú, digo, cuando tienes... Puede ser. Puede ser puede pero ser también lo, puede ser que lo sepa. Lo cuando tú tienes un equipo de marketing, cuando tú tienes un equipo de gente trabajando para ti, tú te sientas con ellos. Tú le das los lineamientos. Ellos son los especialistas. Pero tú sabes lo que tú quieres vender. Y al revés. Entonces, y al revés. no, ellos son los especialistas y tú dices, bueno, yo lo que quiero es más o menos vender esta imagen. Ellos buscan las técnicas y la forma cómo hacerlo. Ellos tienen que decirle a su cliente cómo es que se van a hacer las cosas. Porque si. Porque Pero yo tú te tienes. Voy a hacer una tú... Cosa, es lo mismo que si va alguien a mi, a mi oficina. El cliente que me dice a mí lo que yo tengo que hacer, le digo, mire, yo no puedo servirle de abogado. Amado, cuando uno... Y en marketing es todavía ese, peor. Ese es un cliente difícil. Yo sí, que sí, he tenido en marketing a... es todavía peor porque la gente a veces quiere cosas que no debe hacerlas. Por y ejemplo, el, y, el, y el especialista en marketing le tiene, Lo tienes que obligar Y si no tienes que abandonar es esa cuenta Es que tú tienes no lado. tú tienes una y idea Tú tienes una profesor. idea de lo que tú quieres O sea, tú tienes una empresa Tú tienes, tú eres una figura política Y tú dices, por ejemplo, ahí está Nicolás Hidalgo Yo quiero que la juventud sea la que me represente Entonces viene el equipo de marketing y te trabaja Ahora, si el equipo de marketing dice no, Eso no te conviene, entonces se sopesan Entre ambos Entonces, lo que sí hay que plantear acá es que hay una línea De comunicación, amado, ellos no hacen en la cosa por allá y no es la primera vez. Y nosotros sabemos que esa es la práctica política del populismo que tú hablabas, sí. de que los candidatos, los funcionarios utilizan las dádivas, las prebendas y aprovechan sus puestos para beneficiarse. Y a eso que se refería Milagros sortivos Bosch. Hace unos 15 días. Es el claro ejemplo de esa valla gigante y de lo que se da día a día. Quise poner eso como ejemplo. Entonces nosotros no podemos permitir, señores, que aquí se sigan aprovechando las funciones públicas para beneficiar a los candidatos. Hay leyes que rigen esto. ¿Y dónde está la Junta Central Electoral? ¿Para qué se hizo la ley de partidos? No, pues dejemos esto. Concluyo ahí, muchachos. Tú te ríes, <risa> aquí está tu, tu amigo Fran te está describiéndome. No sé si es de. de me este río tema. porque eh, tú sabes, tu vehemencia sí. me llama mucho la atención. Y me encanta esa vehemencia tuya porque eso es demuestra juventud. Ah, sí. Ya, ya es una ya veteranía hay... de él. Eso está cambiando. O sea, la juventud de la que tú llamas y sí, ese pesimismo que yo te entiendo por tu experiencia y sabes que las cosas aquí no van a cambiar o que no han cambiado. Eh, la juventud de ahora no es la misma de esa generación más adulta que nosotros, de que tienen 20 y 30 años viendo que todo sigue igual. Este grupo este que va subiendo conmigo, que vamos subiendo, entendemos que las cosas van a ser diferentes. Yo te invito a que veas la entrevista que ella le concedió a Carolina. Sí, la voy a, a ver. A, a, a, Ayer a la publicamos. El miércoles la publicamos. E excelente. Termine termine. Vamos al Una estrella, Caro Santana. Eh, Diferente eh, a otros influencers por ahí. Permítame decirle <risa> algo. Aquí también en el programa. Eh, me informan. Que el amigo jr que se dedica al alquiler de, de vivir de casas apartamentos en la noche eh, en el día de ayer fue hackeado su whatsapp no advi adviertan si llega un mensaje de él porque a irte a mi hermana a eso de la una le llegó mira que tengo que hacer una transacción cosa extraña porque aunque tiene una relación abogado y y jr eh, como le fue dando y hoy en la mañana ya se comunicaron y es un jaque que está operando en esta zona. Bueno, a la gente para, que tenga cuenta entonces. Para pedir extorsionar por vía de, eh, del WhatsApp de una persona y pedir dinero. Bueno, ok. Gracias, claro. Francis, por esa información. Dime. Yo, yo entiendo que Margarita puede tomar licencia. Ella puede tomarla Margarita no, es no necesita lo por eso. Es que la le, el, es que la ley de claro. partido o sea, cae bien por defecto. Claro. La ley de partido lo establece. Claro, ella debe tomar licencia. Mira, a mí me gustaría, a mí me gustaría que aquí haya independencia de todos los estamentos del Estado y que también Margarita se le haga auditoría y también al presidente, claro. a todo lo que pasen por ahí. Claro. Ella dijo que sí, que hay, sí, hay que independencia hacer. Le respondió a Caro Santana